Bueno, pues la idea de este, de este segundo, de, de este debate ahora sería la normalización de los discursos del odio, retos y abordajes. Como sobre todo vamos a ir hablando de abordajes, os los voy a ir planteando para ir concretando iniciativas de, de lucha contra el odio y por dónde seguimos. Tenemos tres ponentes, los voy a presentar de, Yo soy poco amigo de, de extenderme, eh, muchísimo presentando los ponentes. Por sus obras los conoceréis y vamos, es, es, es perfectamente conocido, pero. Eh, voy a presentaros a Susana Gisbert, fiscal especialista en delitos de de la Fiscalía Provincial de Valencia. Voy a hablaros de, voy a presentaros a Carolina Fernández de la Hoz, que es la directora de, yo me resisto a decir, Oberaxe, ¿no? Yo soy gallego, entonces no me sale, me parece que yo tengo que decir Oberaxe, porque me sale un gallego, <risa> un gallego, pero bueno, es la directora del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. Y luego estará también con nosotros va a estar Anisabel Rodríguez de Basanta, que es directora de Derechos de Ciudadanía y Diversidad del Ayuntamiento de Barcelona. Aquí la idea va a ser, no, no exposiciones eh, grandes, cada una y de estas preguntas, sino que, bueno, con las preguntas algunas que ya tienen, las que vayáis haciendo y las que se os ocurran para preguntaros a nosotros, bueno, pues ir generando respuestas cortas y muy, y muy operativas. Así que, bueno, si os parece, os hago una primera pregunta a cada una de las tres ponentes que estáis aquí y a partir de aquí vamos eh, alternando varias, varias preguntas. Entonces, Susana, por ejemplo, empezamos por bueno. el orden de qué tal. Pues, por ejemplo, a ver, yo te preguntaría sobre las, las que teníamos en la lista. Es decir Sabiendo Ajá. cuál es la diferencia entre delitos y discurso del odio y cómo se abordan jurídicamente, yo te pediría ahí una reflexión sobre si están aumentando y de qué forma se puede repetir este, eh, este incremento. Vale, gracias. Bueno, pues lo primero... Eh un poco hacer esa, esa distinción que yo creo que es necesaria no entre el discurso de odio y delito de odio. Eh, el discurso de odio, más o menos, todo el mundo sabe lo que es, pero el delito de odio eh, en nuestro derecho tiene unas características concretas que no solo tiene que ser un discurso en el que se manifiesta el, la animadversión, el odio por las razones retrasadas que, que todos sabemos, que suponen discriminación y desigualdad, sino que se necesitan unas características concretísimas, ¿no? el, sobre todo eh, que se incite al odio. En el caso del negacionismo, además, se eh, eh, pide que se cree un ambiente de hostilidad o eh, animadversión contra el colectivo, contra el colectivo discriminado. Con lo cual podemos encontrarnos con discursos de odio, que digan, pues no sé, que los inmigrantes son unos violadores, ¿no? Por ejemplo, por decir de alguna manera, y nos hemos encontrado con absoluciones porque... Eh, no se entiende que inciten al odio. ¿no? Es muy difícil en estos días porque, claro, el discurso tal conforme lo daba Hitler, hay que gasear a los judíos no, no lo da nadie, ¿no? y menos sabiendo cómo están las cosas. Entonces, muchas veces ese componente subjetivo de la incitación al odio es difícil de probar, y además en muchos casos, desde la Fiscalía a lo mejor lo vemos, y los jueces y tribunales que no tienen formación, porque en Fiscalía sí que hay secciones especializadas, pero en los juzgados no, eh, muchas veces no llegan a ver ese ese discurso y de discrepancia. Por otro lado, eh, no solo es delito de odio en nuestro derecho el discurso de odio, hay otro tipo de delitos de odio eh, que se hacen por acción y que son mucho más fáciles de, de encontrar y de probar, ¿no? que son los actos de humillación o menosprecio que van normalmente pues de un, un tema de lesiones, de amenazas, de coacciones y demás. ¿no? Sería la típica post paliza a, a un homosexual, a un inmigrante, a un inteligente y demás. En estos casos es diferente, pero ahí no hay discurso de odio, propiamente dicho, sino un delito de odio que, según parte de la doctrina, en realidad no sería el delito de odio tal conforme se concibió, sino que más bien eh, respondería a la naturaleza de un delito contra la integridad moral eh, llevado a estas características, ¿no? Pero bueno, así es como está configurado. Eh, respecto del aumento, creo, creo que es importante decir esto, ¿no? porque eh, también determina un poco la, la respuesta siguiente. Respecto del aumento, creo que es muy importante el aumento del discurso de odio y que no siempre se refleja en el aumento de los delitos de odio. Por un lado, por la infradenuncia de la que se ha hablado hasta ahora mucho y de la que hay que seguir hablando porque es el gran caballo de batalla eh, sobre el que nos movemos. Y eh, en segundo lugar, porque es muy, muy, muy difícil saber hasta qué punto los delitos aumentan o aumentan las denuncias. Y esto es un matiz muy importante, eh, dado que desde hace mucho tiempo estamos luchando desde muchos sectores ¿no? por, por bueno, fomentar las denuncias, por visibilizar estos delitos, porque denuncian las terceras personas, no solo las víctimas, dado que es un delito público. Pues En ocasiones eh, cabría decir que, que si aumentan las denuncias es incluso una buena noticia, ¿no? porque a lo mejor estamos eh, intentando eh, escalar en esa barrera de del infradenuncia. Por tanto, no es fácil eh, determinar cuando, eh, ante una estadística policial o de Fiscalía de los Juzgados cuando hay un verdadero aumento de los delitos o cuando lo que es un verdadero aumento de las denuncias, lo cual sería incluso una buena noticia. Yo, mi opinión personal, pese a que soy una persona esencialmente optimista, como os he dicho también antes, creo que si no, no se podría trabajar en este sector. Eh, mi opinión personal es que concurren ambas cosas. Y en cualquiera de los casos, todos esos discursos de odio sean o no sean delito, se juzguen o no se juzguen, sí que están aumentando eh, muchísimas veces, sobre todo en redes, y creo que es importante la, para, para esto como factor eh, que lo que lo potencia eh, la llegada a las instituciones de determinados partidos políticos, de determinadas eh, instituciones que eh, tienen en su programa electoral, en su discurso. Eh, la discriminación, la desigualdad y el odio. Y esto hace que se normalice, que gente que tenía eh, ese discurso interiorizado pero no se atrevía porque entendía que no era políticamente correcto, que no estaba bien, que eh, entienda que es normal y puede ir adelante, ¿no? Y no tenemos más que ver, estaba viendo un trozo de eh, la moción de censura de lo que el propio candidato, que mira mira de dónde viene, dice estaba diciendo respecto de los inmigrantes y creo que es un claro ejemplo de esto, ¿no? Gracias, no sé si responde por completo a la pregunta o queréis alguna aclaración Luego te preguntaré cómo revertirlo, luego voy a haceros a todas la, la palabra De acuerdo, revertirlo. de acuerdo sí, sí que voy a hacer, Queremos, quiero que sigamos siendo optimistas Entonces os voy a pedir el, el avance de temas concretos Y también nos va a decir algunos también ahora Carolina Fernández de, Bueno y como de... matiz, como valenciana también me cuesta lo de Overax. ¿eh? Sí <risa> la pronunciación de la X. No, yo verase y que me corrija si quiere. Pero sí, sí. Fernández, bueno, más allá de comentarnos a qué se dedica y cómo, cuál es el cometido de verase, pero al final a lo concreto es decir cómo podemos actuar frente al aumento eh, de los discursos de odio en las redes sociales, a las ondas de, de Verace, con vuestro enorme, enorme campo de trabajo, iniciativas que estáis haciendo, cómo se puede luchar. Gracias, Carolina. Hola, buenos días. Bueno, pues nada, muchas gracias eh, por, bueno, pues por invitarnos a participar aquí. Estoy encantada ¿no? con, con todos los, eh, los participantes que, que veo y, bueno, y por, los, por los, los y las colegas de, de la mesa. Bueno, el, el OBERACSE, el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, eh, entre sus misiones, tiene, voy a mencionar dos nada más ahora. ¿no? Una es analizar la situación de, de racismo, xenofobia eh, y otras formas de intolerancia y otra eh, promover el principio de igualdad de trato y no discriminación. Entonces, con la cuestión del análisis de la situación, de lo que se trata es de ofrecer información ¿no? y de documentar la situación para eh, poder elaborar políticas y también para eh, bueno, pues apoyar el, el trabajo de distintos actores ¿no? en el campo eh, de interés que tiene que ver con, bueno, pues con, con combatir la, la discriminación eh, desde nuestro punto de vista, básicamente, el racismo, xenofobia e intolerancia asociada. Y luego, eh, eh, con la parte de promover el principio de igualdad de trato y no discriminación, bueno, nosotros trabajamos mucho en eh, proyectos, de sensibilización, ¿no? de sensibilización de distintos, eh, de distintos eh, pues cuerpos de las administraciones, en colegios, en, bueno, eh, también elaborando herramientas también para la población general. Eh, porque pensamos que, bueno, lo, lo ha comentado Kike Barbero antes, eh, la cuestión de la sensibilización es, una, es, es algo muy eh, importante ¿no? en, en, en la prevención de la discriminación en general y en lo que tenemos que estar trabajando constantemente. ¿no? Y trabajamos también en elaborar herramientas para distintos colectivos, ¿no? en, en distintos proyectos. Bueno, pues hemos elaborado herramientas para las policías de proximidad, estamos trabajando también en herramientas para contranarrativa de discurso de odio, o sea que, bueno... Eh, Trabajamos en, en, en estos ámbitos y respecto al tema de discurso de odio en concreto, eh, nosotros desde la pandemia de COVID eh, empezamos a monitorizar diariamente y de una manera sistemática el discurso de odio en las plataformas de, de Internet más implantadas en España, en YouTube, en Twitter, en Facebook, Instagram y, y TikTok. Hacemos una monitorización todos los días, utilizamos bueno, pues una aplicación informática para registrar los casos y para poder analizarlos y... Eh, eh, aquellos casos que, cons que consideramos que son discurso de odio uh, de acuerdo a la legislación nacional o que no son aceptables de acuerdo a las normas que tienen cada plataforma, se los notificamos a las plataformas eh, para que lo retiren y eh, luego hacemos un seguimiento para ver si efectivamente lo retiran o no lo retiran ¿no? A, la a las 24 horas, 48 horas y a la semana y eh, los resultados que, que tenemos bueno, pues los publicamos en un boletín bimensual. ¿Cuál es el objetivo de, de esta monitorización? Porque efectivamente, eh, como ha dicho nuestra compañera fiscal, eh, realmente el discurso eh, que incita a la violencia y que sea muy evidente, cada vez es menos frecuente y, se, y es un discurso eh, mucho más sutil, o sea que hay un terreno gris ahí muy importante, pero que por otra parte hace mucho daño y genera un, un ambiente hostil. ¿no? Eh, no, entonces nuestra monitorización tiene varios objetivos. Una conocer qué grupos de población son los objetos de discurso de odio, si hay eventos concretos que lo, que lo desencadenan, eh, si podemos eh, identificar cómo son los haters, las personas que emiten el discurso de odio. Eh, intentamos ver cómo se está elaborando, ¿no? cuáles son las palabras que, que nos permiten identificarlo, que van cambiando para, que, para eh, evitar los algoritmos de, de las plataformas, qué estrategias se utilizan. Y eh, todo este trabajo lo intercambiamos con las plataformas de Internet también ¿no? para que ellos vayan mejorando sus algoritmos y también para intentar desarrollar otras herramientas que permitan, eh, si no retirar, a lo mejor ocultar o hacer otras cosas con, con ese discurso. ¿no? Y esto también nos permite disponer de, de estrategias eh, de, de información para elaborar estrategias de contranarrativa, que es una de las cosas que también hacemos en alguno de los proyectos en los que... En los que participamos. Eh, proyectos europeos que, en los que participamos con, con otros socios, entre ellos eh, por la Oficina Nacional de, de Lucha contra los Delitos de Odio, que está nuestra compañera Yamira aquí. Eh, colaboramos en el tema de discurso de odio también con la con la Comisión Europea, porque la Comisión Europea tiene un código de conducta que firmó con las plataformas de Internet eh, por el cual deberían retirar en 24 horas el discurso de odio que se les notificara. Y de este, y de este código de conducta se hace eh, un ejercicio de monitorización cada año para ver si, si eh, funciona o no. Y, y nosotros participamos eh, junto con eh, bueno, pues otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil en, en ese ejercicio de de monitorización. Entonces, me preguntabas qué cosas habría que hacer. Pues hay que hacer muchas cosas, porque es muy complicado ¿no? el, el tema del discurso de odio. Hay que trabajar en la sensibilización, que hemos, que ya se ha comentado aquí, y, y especialmente en el, en el ámbito educativo, porque los jóvenes son los que viven en las redes sociales y son los que necesitan también adquirir un espíritu crítico y una capacidad para comprender eh, el, el, el, los contenidos que se encuentran en Internet. Hace falta formar y sensibilizar. Eh, se ha comentado también que hay un, un, una dificultad entre lo que es el discurso de odio y, y la libertad de expresión. Bueno, pues realmente es difícil eh, identificar o penalizar el discurso de odio y eso requiere formación y requiere también sensibilización. ¿no? Eh, pues por una parte de los operadores jurídicos, pero también necesitamos formar y sensibilizar a los medios de comunicación, porque el discurso en los medios de comunicación influye en el, en el discurso de odio, eh, el discurso político también alimenta el, el discurso de odio y, y la cuestión de la normativa también es importante. Tenemos normativa penal, pero a lo mejor eh, bueno, pues, eh, necesitamos también poder utilizar normativa administrativa, ¿no? que, que, que seguramente es más asequible y en momentos determinados pues, pues puede resultar eh, más útil. Y tenemos que trabajar también mucho con las plataformas no que para, para elaborar nuevas herramientas y para... Eh, bueno, y para conseguir también su concienciación eh, con este tema, que realmente es, es muy serio, ¿no? Y es muy serio y es muy importante. O sea, que no podemos pensar que bueno, cada uno puede decir lo que quiere y que no pasa nada, porque realmente es una cuestión grave. Y si quieres, lo dejo aquí y así seguimos con, con más preguntas. Gracias, Carolina. Sí, sí, ya noto, ya varias horas para después. Pero ahora le dejo paso a Ana Isabel, a Ana Isabel Rodríguez Basanta, de, del Ayuntamiento de Barcelona, directora de Derecho de Diversidad. Ahí... Un poco desde vuestra experiencia, lo mismo, ya directamente a saco. es decir, un poco qué hacéis, cómo creéis que se pueden reducir prejuicios y estereotipos desde vuestro ámbito, el ámbito de la actuación municipal, de, que fomentan este tipo, este tipo de actos o este tipo de discursos. Gracias, José. Buenos días, ¿me escucháis bien? Sí, sí, perfecto. ¿Sí? Muy bien. Um, gracias por la invitación. Primero, dejadme dos minutos para poner en contexto eh, mi dirección eh, y el rol dentro del Ayuntamiento de Barcelona. Eh, la Dirección de Derechos de Ciudadanía eh, tiene dos servicios esenciales para trabajar cuestiones de defensa de derechos y lucha contra la discriminación. Uno que es, está abierto al público dijéramos que hace atención directa, aparte de otras cosas, que es la Oficina para la no, Discrimin no Discriminación, que este año cumple 25 años, estamos de aniversario, y el Centro de Recursos de Derechos Humanos, que es el servicio que, donde se sostienen más los, los productos, las acciones que hacemos de sensibilización, de formación, eh, más de pedagogía, digamos, son las... Eh, de los dos servicios principales para orientar nuestras políticas y nos, nuestras acciones eh, de defensa de derechos y de no discriminación. Pero dentro del Ayuntamiento de Barcelona, y después podría hacer mención quizá, tenemos otros, otras unidades que contribuyen y trabajan para eh, fomentar la igualdad y la inclusión, como son el Departamento de Interculturalidad, eh, los compañeros que trabajan en temas de planes eh, de, de sin hogarismo. O sea, es decir, que que, toda, que la política de inclusión es amplia y tenemos diferentes piezas dentro del ayuntamiento. Pero yo centraré, sobre todo, en mi exposición en lo, en lo que hacemos desde nuestra dirección, aunque quizá haga referencias a otras como se anunciaba. ¿Cómo, cómo reducir eh, los delitos de odio? Yo creo que ya se han, no reiteraré porque un poco ya se han dicho, O sea, se tiene que trabajar en diferentes niveles de intervención, prevención general... O sea, en todo lo que es trabajar con población, con eh, los generadores de contenidos, prevención secundaria, trabajar también con colectivos especialmente eh, delicados ¿no? para la hora de difundir. Bueno, y aquí quizás estarían más los medios de comunicación que no, y plataformas ¿no? que son actores claros claves para prevenir y el tema de garantía ¿no? de, ante vulneraciones. Pero, pero en el tema de prevención general eh, hay un elemento fundamental que es la, el fomento del pensamiento crítico, ¿no? la formación, la sensibilización, pero también el fomento del pensamiento crítico. Hay entidades, aquí hay alguna entidad que trabaja específicamente en eso, ¿no? en, eh, en generar eh, herramientas para que las personas consumidoras puedan identificar eh, informaciones falsas. Es fundamental, es fundamental, es crucial, pero a la, a la vez es un, son recursos que son de muy lenta implementación. ¿no? Como eh, sabemos, es muy fácil difundir un bulo facilísimo. Eh, hay una parte muy importante de la población que asimila esos contenidos como real. Se favorece la polarización eh, de posiciones ¿no? y, y, la, y las posiciones... Eh, de fomento y de esfuerzo de, de, de odio y en cambio fomentar el pensamiento crítico es muy, es muy complicado, pero claro, no se puede renunciar hay que trabajar en todos esos niveles tenemos que definir eh, estrategias y acciones en todos esos niveles, aunque unos sean más complicados y otros menos. ¿no? Eh, respecto a los temas, pero una reflexión que hago, pero para definirlos es súper importante y Enrique hacía referencia al despliegue de normas que ya tenemos: La ley estatal, la 15-2022, la ley catalana, que es previa de, de diciembre del 2020, eh, se tienen que desplegar y quiere decir son leyes que son muy buenas, son potentes técnicamente, son ambiciosas, pero requieren instrumentos. O sea, hay que definir estrategias, hay que definir estructuras, hay que dotar de recursos, la implementación de, de esas leyes, porque es, fun, es fundamental tener estrategias y planes de igualdad que tengan esos niveles que hemos dicho de prevención, de garantía ¿no? ante ante las vulneraciones y otro elemento in, in fundamental que, se, que no se ha dicho explícitamente, pero que, pero que seguramente explícitamente sí, la promoción. Es fundamental promover derechos, oportunidades de esos colectivos que están vulnerabilizados porque es una forma también de, de prevención, no eh, dar, eh, hacerlos visibles en la, en la administración pública, que tengan oportunidades laborales. Eh, los mecanismos de promoción de la igualdad son también fundamentales para... para para evitar de cara a futuro eh, esos discursos de odio. Y respecto al tema de garantía, también se ha hablado del, del, de la infradenuncia y las, la, la sanción penal o administrativa. Desde, desde la Oficina para la no discriminación, bueno, el problema básico que tenemos es la infradenuncia, efectivamente. Nosotros trabajamos todos los ejes de discriminación, racismo, el LGBT, bifobia, profobia, y tenemos muy pocos casos. De, de hecho, una de las cosas que quizá profundizaré después, uno de los ejes estratégicos de los últimos años de activación ha sido trabajar más en colaboración con la sociedad civil, los servicios municipales, para intentar capilarizar más, para intentar llegar más a las poblaciones. Cuesta mucho. Desde el 2018 tenemos una, una mesa de entidades con las que trabajamos, de entidades con servicios de atención a víctimas, eh, y, y generamos desde este año el informe del el observatorio contra las discriminaciones. Todo esto os, lo, os pondré después el enlace en el chat. En el 2018, la Oficina para la No Discriminación y las entidades recogimos 265 casos de discriminación en toda Barcelona, de todos los ejes de discriminación, es muy poco. Y en 2021, la buena noticia es que tenemos, recogimos 504 continúa siendo poquísimo, es decir, tenemos claramente un, un, una situación de infradenuncia, lo sabemos además porque aparte de estos datos que registran los servicios de atención a las víctimas dentro del informe del observatorio hemos integrado otras operaciones de análisis, tenemos en 2020, 2020 hicimos una, introducimos datos en una encuesta, datos sobre discriminación y sabemos que el porcentaje de personas discriminadas es, perci, que perciben vivencias de discriminación, dijéramos, es del 16% en la ciudad, con muchos ejes de discriminación. Pero, por ejemplo, las personas de origen eh, nacional, diverso, eh, vivieron casi el 10% de, de, de situaciones de discriminación. O sea, los datos eh, avalan que hay una situación de infra que se tiene que seguir trabajando y, y después, después volver sobre ello. El tema de respuesta. Eh, código penal, delitos penales. Nosotros tenemos la suerte de tener una colaboración estrecha con la Fiscalía de Delitos de Odio en Barcelona, que tra se trabaja muy, de forma muy coordinada, pero eso no significa que no hayan retos y complejidades. Eh, Susana lo comentaba, el, los delitos de odio requieren un elemento del tipo, es la incitación y eso cuesta, hace que cueste que hayan sentencias. Nosotros a la unidad nos han llegado tanto casos de agresiones eh, por delito de, de odio, por, por ejemplo, personas en situación de sin hogar, y nos llegan también situaciones de odio en redes sociales. Y el camino está por construir. Eh, tenemos, por ejemplo, en el caso de, de delitos de odio en redes sociales, no, nos preocupa muchísimo muchísimo la situación eh, de las fake news. O sea, como decíamos, el delito de odio no es grosero, no es evidente. Se, se, se ampara ¿no? o se disfraza de, de noticias, eh, noticias que mm, la mayoría de la población tiene dificultad para contrastar si es real o no es real. Eh, y se da la circunstancia también de que hay muchos, que hay una utilización expresa de, de las noticias eh, y de la difusión en redes sociales para desistir, desestabilizar eh, eventos como pueden ser unas campañas, unas elecciones municipales. ¿no? Y se hace además, y este es el riesgo, a través de inteligencia artificial. O sea, tienes una fake news que a través de, de elementos de inteligencia artificial multiplicas la difusión y llega a todas partes. Y, y para luchar contra eso, cosas se han dicho, o sea, hay que hacer monitoreo, hay que trabajar muy estrechamente con plataformas y se tienen que ir también consiguiendo jurisprudencia, se tienen que ir consiguiendo sentencias condenatorias. Tenemos una primera de una condena por uso de un vídeo ¿no? contra jóvenes no acompañados, es la primera sentencia. Tenemos que litigar para conseguir más jurisprudencia en ese sentido, para tener más instrumentos, aparte de conseguir también mejores instrumentos técnicos. El peritaje de estas situaciones es complejo. ¿no? y también se ha dicho eh, la sanción administrativa las lo, dos leyes que he mencionado antes la estatal y la y la y la administrativa y la catalana perdón recogen eh, infracciones lo cual no es tampoco fácil de aplicar ¿no? nosotros el ayuntamiento de Barcelona estamos eh, tenemos por ley catalana competencia exclusiva para des, desarrollar ese régimen estamos trabajando en ello eh, y tiene elementos de, muy positivos que creo que son, que, que convierten a la, la potestad sancionadora en un instrumento potente. Y es que no solo piensa en la sanción, sino que implementa dos cosas que son muy importantes. Se le da un papel muy importante a la víctima como parte interesada de, de ese proceso. Se la apodera sí. eh, y es fundamental para, para, para poner a la víctima en el centro. Y número dos, se... Um, se, se implementan una, una serie de mecanismos de justicia restaurativa que pueden que complementan a la sanción o que la o que la, o que la, que la digamos que es la, la alternativa la mediación y otras prácticas restaurativas que las puedes aplicar tanto previa a la sanción como como medida sustitutoria de la sanción lo cual te da una oportunidad muy potente de aplicar también medidas educativas a, a raíz de una infracción. Lo dejo aquí, de momento que me estoy extendiendo. Gracias. Vale, sí, sí, sí, vamos a... a, a relacionado con esto, ahora a partir de aquí eh, hay una pregunta concreta de Nora, que eh, si alguien la quiere contestar, ¿qué acciones se toman si la plataforma no retira el discurso del odio? Porque no siempre lo hacen. Bueno, pues la dejaría una respuesta puntual, rápida o algo así, si alguna quiere hacerlo. Ya os planteo alguna, alguna otra pregunta. A esta pregunta de Nora, ¿quién quiera contestarle...? Bueno, pues, yo misma puedo contestar, no puedo contestar, quiero decir, puedo contestar, pero no puedo dar solución, que es distinto, ¿no? Uh -huh. eh, es muy difícil, es dificilísimo. Yo puedo hablar de mi experiencia particular y de mi experiencia particular como víctima. O sea, yo tengo un procedimiento, se ha ordenado que Twitter cierre esa cuenta. Alguien, no sé si alguien lo habrá leído, si lo miráis en internet lo veréis, que suplantaron la cuenta y tal, y un tipo se dedica, además está perfectamente identificado y todo, pero no hay manera de que nos cierren, de que nos cierren esa cuenta. En teoría, jurídicamente se podría ir si hay una orden judicial. Eh, como ocurre en este caso por desobediencia pero el problema es a quién le imputamos la desobediencia y aquí eh, con las plataformas tenemos siempre el mismo problema no que están en... si no hay una colaboración activa por parte de la plataforma es muy difícil no porque quién es el responsable de esa desobediencia dónde está en Irlanda en Silicon Valley o lo que sea así que realmente eh, es uno de los agujeros negros que es muy muy muy difícil de, de solucionar por eso he dicho que podría podía contestar pero no pero no dar solución Mira, en esta línea, estas es preguntas variadas de algunas cosas que decías, yo para ti tenía una pregunta de... Eh, voy a intentar relacionarla con algo que también decía Anabel al final. Una pregunta que era pues, ¿prisión por unos tweets que no atacan a una persona concreta y que han leído 10 personas? Hay jueces que afirman que se inhiben con los delitos del odio de expresión porque las penas son muy altas. Y te, me pedían que te preguntaran, ¿no, ¿no debería haber más medidas extrajudiciales? Esto lo relaciono con lo que comentaba Anabel, que me gustaría ponerlo muy en valor, con el tema del final de poner en el centro a las víctimas. Yo creo que no sé si en esto, eh, te pediría una primera reflexión Susana sobre esto, pero después sí. al resto de la mesa sí que os diría esto que comentaba Anabel, porque es desde nuestra visión de participantes, de las personas que padecen este discurso, si se está haciendo lo suficiente, o si tenemos que empezar a hablar más de discurso alternativo, de poner en... Anto bueno, pues yo voy a tomar. empezar por el final, ¿no? Desde uh -huh. la Fiscalía, tanto desde la de Barcelona con Miguel Ángel, con el que tengo muchísima relación y es un referente para, para todos, con Miguel Ángel Aguilar. Todos estamos pidiendo desde las memorias que eh, pues la víctima sea puesta en el centro, que se aplique más el estatuto de la víctima y sobre todo, yo siempre digo que eh, en delitos de odio estamos, como estábamos hace 10 años, en violencia de género y que necesitamos un estatuto que contemple las... Eh, el, esa protección de esa víctima concreta con esa, con esa eh, problemática concreta ¿no? no es lo mismo una víctima de violencia de género que una víctima de delito de odio. El estatuto de la víctima está muy bien, pero es un marco amplio para todo el mundo. Yo creo que eso es esencial y que ahí es donde debemos de trabajar. Eh, respecto de la prisión por unos tweets eh, aquí hay que matizar mucho, porque nadie va a prisión por unos tweets eh, Esto se dice y... y y además se mezclan dos tipos de delitos que ahora diré pero quien va a prisión por unos tweets es porque antes ha cometido otro delito porque la pena eh, en o sea la pena difícilmente supera los dos años de prisión si es pena de prisión y sea susceptible si hablamos de delincuentes primarios de suspensión de la ejecución de la pena así que realmente eh, es una no es no es incierto pero es una verdad medias pero luego ahí tenemos una mezcolanza de los delitos relativos a la libertad de expresión que eh, yo creo que incluso desde los poderes públicos muchas veces no hay interés en, en disgregar para mí es absolutamente diferente el tema del enaltecimiento del terrorismo, por ejemplo, que es un delito de expresión y que es un delito que yo creo que ya sería hora de replanteárselo, ¿no? Eh, porque estaba pensado para un momento y una situación determinada que ahora, afortunadamente, no existe, o que los delitos contra los sentimientos religiosos, que también es otro delito que habría que replantearse, que los delitos de odio por expresión, que creo que ahí no hay que replantearse nada, ¿no? Sino ir al, al derecho. Sin embargo, muchas veces, incluso en foros públicos y demás, pues te hablan de los raperos, te hablan de tal y que por qué a estos se les castiga y a estos otros no. Eh, no son el mismo tipo de delitos, hay que planteárselo, pero la legislación está así. Entonces yo creo que es importante también distinguir eh, cuando la libertad de expresión eh, es preponderante, ¿no? como, pasa, como debería haber pasado y como al final ha hecho el Tribunal Superior de, al, el Tribunal de Estrasburgo con determinados casos, con eh, los delitos de odio en que se le extralimita. Eh, el, los límites de los derechos y entonces, bueno, pues cuando, cuando tu libertad de expresión está infringiendo otro derecho eh, es perfectamente eh, asumible la punición. Y yo creo que esa diferencia no se tiene muy clara eh, y se confunde muchas veces con, con estos temas o se mezclan cuando no son exactamente iguales. Uh -huh. Vale. Gracias. En esta, en esta línea de... Eh, sigamos hablando de las... Caroline, por ejemplo, para, para ti que me... Además de la penalización y de lo que estamos hablando, es decir, en esta línea, utilizaban en las entidades, cuando preguntaba para esta pregunta, la palabra empatía. Si no se debería hacer más imprescindible ahora, en esta fase, trabajar la empatía y en los efectos psicológicos y sociales que tienen en las víctimas de estos discursos. Darles voz y también reconocer experiencias positivas. ¿Qué opinas de esto? Tiene la parte ya del discurso de atención a las víctimas, de discurso alternativo, para bien y para mal. Bueno, re realmente eh, el, todo este tema es, es, es muy complejo, ¿no? Como, como estamos viendo. Eh, estamos viendo efectivamente que, que el discurso aumenta, que hay, que hay una, una polarización importante, eh, que, que hay gente que, que emite discurso eh, a propósito, ¿no? Con un objetivo que, que es un discurso realmente antidemocrático que pretende tener, bueno, pues una Europa que sea supremacista, blanca, sin inmigración, sin feministas, sin población LGTBI, sin personas pobres y... Y, que, y, y por otro lado, cada vez se vuelve más sutil. no eh, Se usa un lenguaje irónico, eh, los usuarios saben que les van a retirar el contenido y entonces tienen mucho más cuidado con lo que lanzan. Que, eh, vemos mucha simbología nazi. Eh, pero hay una cuestión importante que se estaba mencionando, que es la cuestión de las víctimas. no Y es que eh, realmente el discurso eh, hace mucho, El discurso y, bueno, y, y los delitos y la discriminación en general ¿no? hace mucho daño a las personas que lo, a las personas que lo sufren. ¿no? Nosotros analizamos fundamentalmente discurso dirigido hacia la inmigración, eh, entonces el discurso por ser africano, por ser musulmán, bueno, también por ser LGTBI o por lo que sea, eh, tiene que ver con condiciones de la persona que, que normalmente no van a cambiar eh, y... Y lo que hace es que esas personas se sientan amenazadas constantemente ¿no? y estén alertas constantemente porque te pueden atacar en cualquier momento. Y esto, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, que sí se han hecho estudios relacionados con la eh, salud, con la salud, ¿no? con la salud de, de, de personas inmigrantes recién llegadas y personas que llevan tiempo en el país, y, y se ve que las que llevan tiempo en el país, que están sometidas a discriminación, a discurso eh, de odio, a, a todo ese tipo de... bueno, pues realmente es, es, es maltrato... Eh, tienen peores condiciones de salud, tienen, eh, pues, por ejemplo, las mujeres tienen más proporción de embarazos que no son a término, hay mayor incidencia de diabetes, o sea, al final vives en un ambiente, pues eso, de alerta y de que tú por tus condiciones puedes ser discriminado en cualquier momento. Entonces sí que es importante eh, trabajar eh, este tipo de cuestiones, ¿no? el llegar a ser consciente de que, verdaderamente qué es, que, qué es lo que les pasa a las víctimas y... Y hay muchas cosas que la ciudadanía puede hacer, además de todas las herramientas esas que hemos dicho en ámbitos diferentes en los que tenemos que trabajar. Lo que pueden ir haciendo cada uno de los ciudadanos también es importante, ¿no? el, el, el intentar hacer un discurso constructivo, el no consumir determinados, eh, determinados contenidos, eh, porque a las plataformas les podemos decir que yo este tipo de mensajes no, no quiero, este tipo de contenidos no los quiero recibir. Eh, bueno, el apoyar a las víctimas. Eh, o sea, que sí que es una parte importante. Lo que pasa es que yo creo eh, que, que todas las herramientas y todas las cosas que tenemos que hacer eh, bueno, pues eh, es un trabajo absolutamente continuado desde distintos ámbitos, transversal y, y, y verdaderamente ingente, ¿no? Pero, pero yo creo que, que sí que hay una cuestión importante que es eso, la de poner en el centro a las víctimas y ser conscientes de, del sufrimiento que esto produce y, y que nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento. ¿no? Hemos visto también gente que se ha suicidado por el acoso que ha sufrido en las redes, no que teóricamente es algo virtual, pero que luego finalmente te afecta a la vida real. O sea, que yo creo que sí que es un... Eh, bueno, pues que nos lo tenemos que tomar muy en serio, no tanto por el daño individual como por el daño social que hace al final. ¿no? Sí, yo ahí añadiría, os lo planteo, es decir porque habéis utilizado varias varias, la palabra complejo. Sí, es complejo, pero a nosotros nos funciona bien en las charlas que damos de, de aporofobia y tal, a los chavales sobre todo, chavales chavales hasta grandecitos, decirle que esto no es un móvil sino que es un medio de comunicación y qué política de publicación tiene cada uno, qué tenemos, qué política de publicaciones, qué, qué hacemos cuando algo se complete en un grupo de WhatsApp, al final la empatía, cuando alguien ataca a una amiga tuya o un amigo en un, en un chat, cómo reaccionas o no reaccionas o cómo haces… Esta idea de empatía, que es complejo, sí, pero al final, cuando hablamos de eh, muchos chavales y muchos... Esto lo pregunto porque estamos... No sé si lo compartís, pero si estáis viendo que hay un, un aumento de este discurso de revalorización en adolescentes como forma de ser transgresores. Lo digo también para contrarrestar, porque cuando planteamos esto, muchos han sufrido o sufren por tema de bullying, muchos han sufrido por tema de, de orientación sexual y sexual, sufren por, por apartados diferentes cuando los pones frente al espejo... Eh, funciona mucho mejor con chavales y con adultos. No sé si esta idea de, de, de los jóvenes, partiendo de los jóvenes, pero para el resto, si realmente es complejo o nos falta también esta idea de empatía, hacerla con discursos más, eh, más sencillos o cómo llegar a la mayoría del público. No sé cómo lo veis, ¿alguno? para vosotros o para algunos de los que están también antes. Eh? Estáis por ahí Enrique y, y, y María, si queréis en algún momento intervenir brevemente, sin problema. Yo creo que hay que entrenarlo, ¿eh? que, que realmente hay que entrenarlo eso con los jóvenes. Eh, yo recuerdo una compañera mía que tiene a sus hijas hiper bien educadas, eh, a la mayor, el, cuando le compraron un móvil, que se lo compraron mucho más tarde que, que al resto de los chavales, estaba absolutamente emocionada con su móvil. Y lo primero que pasó el primer día que tuvo el móvil es que alguien se puso a acosar a una compañera suya en el colegio, o sea, de la gran alegría que tenía pasó a una situación de conflicto, de decir, esto no puede ser, ¿qué hago yo?, ¿no? Y, la, y ella actuó, pero al final tuvo problemas con sus compañeros. O sea, que yo creo que también es una cuestión que, que creo que voy a decir lo que iba a decir a alguna de mis compañeras, pero bueno, ahora te dejo completar. Eh, hay que entrenarlo en los colegios, ¿no? Hay que en, entrenar eh, esa empatía y hay que entrenar qué es lo que sucede y, y, y cómo podemos actuar, ¿no? Y cuál es la buena forma de actuar. Yo creo que eso también hay que aprenderlo. Uh -huh. Venga, eh, Ana levanta yo había... la Bien, bien. Yo había dicho decir que, es, que es nada es muy sencillo, es en la misma vía no yo creo que es muy importante para los delitos de odio decir que nadie se levanta de la cama diciendo pues igual que pasa con la violencia de género diciendo voy a matar o voy a pegar a alguien por esto, no esto es una cosa que va surgiendo y que muchas veces hay que, lo que decía Caroline del de, de tema de su amiga, no hay que reaccionar ante un chiste homófobo, ante el machismo no vale decir, y bueno pues muchas veces tenemos que tragarnos esto de ala y hasta la amargadita diciendo que tal pues sí hay que hay que entrenarlo yo siempre digo cuando cuando doy charlas también en institutos y demás que eh, los, los móviles son, son un instrumento, no y son un instrumento en el que, eh, para, el que hay que, para el que hay que educar. De la misma manera que un cuchillo jamonero hace unas cortadas de jamón estupendas que nos comemos mm. con una cervecita o con un vinito fantástico, eh, pero con un cuchillo jamonero también se mata, yo el último cadáver que vi de una mujer asesinada estaba matada con un cuchillo jamonero, pues de la misma manera que ese cuchillo jamonero puede hacer las dos cosas, nadie prohibiría al cuchillo jamonero pues eh, con esto también no hay que ir en la vía de la prohibición, sino en la vía de la educación. Es un instrumento poderosísimo para muchas cosas, pero tanto en lo bueno como en lo malo. Sí. Anabel, que ahora te tenía ahí? Gracias. Bueno, yo lo que quería uh, complementar, uh, volviendo un poco al tema de cómo poner la víctima en el centro y complementar cosas que se han dicho, yo os puedo explicar la experiencia de la Oficina para la No Discriminación y cómo, cómo se hace el acompañamiento a la víctima y qué tipo, de, qué tipo de, eh, de, de situaciones se dan y qué tipo de respuestas. Yo creo que eso es interesante para la reflexión. Desde la Oficina para no discriminación tenemos la suerte de tener un modelo de atención integral. Las personas que entran por la puerta tienen una persona educadora, una persona un, una persona, un psicólogo o psicóloga. Eh, un jurista que la asesora y también tenemos un, recursos de, de intermediación y mediación de resolución de, de conflictos. ¿Cuál es el, el objetivo? Quiere decir que cuando la víctima entra tienes estas posibilidades de acompañamiento. A veces activas la, la, el acompañamiento psicosocial, a veces no. Depende de la, de la situación y el nivel de trauma que, que, que, en la, que se encuentre. Pero que, lo que es fundamental, y ya, ya verás, voy a, al, al meollo, es que hay dos objetivos principales cuando atendemos a la víctima. Una es la escucha y la, el, otro, el otro es el apoderamiento. Y cuando digo escucha, me refiero a que en, la, en mi primera intervención yo hablaba de que la, la sanción es importante, es importante eh, ir eh, generando litig, eh, jurisprudencia. Es también importante tener los instrumentos administrativos, pero también os digo, hay veces que la víctima no quiere eso, si para nosotros eh, lo, lo importante es qué necesita la víctima, qué quiere la víctima. Hay veces que las personas víctimas no te piden eh, y, y hacer eh, una denuncia penal, te piden otras cosas y a nosotros tenemos muchas situaciones en que eh, lo que necesita la víctima o lo que te pide la víctima es hacer una intermediación con eh, la plataforma, la entidad o la plataforma agresora e intentar cambiar las cosas. Cambiar las cosas quiere decir llegar a un acuerdo para hacer una formación o, de, o eh, revisar un protocolo de funcionamiento para evitar situaciones de futuro. Esto es, esto es un ejemplo de qué significa poner a la, eh, la víctima en, en el centro. No decidir de antemano qué tecla vas a tocar, sino decidirlo conjuntamente con la víctima. El segundo punto, el, el apoderamiento. Una de, de nuestras obsesiones, entre comillas, es conseguir que la, la víctima salga reforzada de la situación eh, de, que ha vivido, de discriminación, y prueba de ello, no siempre pasa, claro, pero prueba de ello es que tenemos víctimas que hacen, colaboran en formaciones que hacemos como testigos, aportando su ejemplo, eh, talleres que hacemos con jóvenes, talleres que hacemos con profesionales, eh, las, las, eh, las víctimas. Eh, empoderadas también participan en foros de reflexión, debate. Es también un ejemplo de cómo se puede poner a la víctima en el centro. Y también volviendo al tema de las respuestas, hay una cosa muy importante como respuesta en ¿eh? la línea de la justicia restaurativa. Mm, las respuestas pueden ser más formales, más simbólicas. Una de las cosas que estamos trabajando eh, es el tema de la reparación simbólica y el tema de memoria. Y os pongo un ejemplo, no las entidades eh, del eje de racismo que tenemos en la Mesa de Entidades eh, nos trasladaron un escrito que nosotros elevamos al ayuntamiento para revisar eh, las pinturas coloniales que decoran la, el ayuntamiento, la sede central del ayuntamiento. Y se está desarrollando todo un, proye un proyecto para revisar las visitas que se hacen al ayuntamiento, para reinterpretar o para eh, eh, difundir, dijéramos, eh, otra forma, otra, otra historia que denuncie el, colonial, el colonialismo. Por ejemplo, digo como ejemplo de otras cosas que se pueden hacer para escuchar a las víctimas y ponerlas al centro. Y con esto acabo. Gracias. Gracias. María, que querías hacer una intervención. ¿Tiene? Sí, muy breve. Eh, qué interesante, por cierto, Anabel, lo que has, lo que has comentado. Eh, al hilo sobre lo que estábamos hablando, de que este es un problema educacional, eh, y muy cercano a lo que ha contado Caroline sobre la experiencia de su amiga, no sé si conoceréis el plan director. Para aquellos que no conozcáis eh, el plan director, sabéis que la Policía y la Guardia Civil se acerca a los colegios, a los institutos, a los centros de mayores… ¿Verdad que sí? Sí, Raquel hace sí, sí que lo conoce. Eh, las unidades de participación ciudadana se están acercando en todas las policías, no solamente la policía de la Guardia Civil, la Policía Nacional, Mossos de Escuadra, Foral, la China, todas las policías colaboran junto con el tercer sector y acercan a los más jóvenes sobre el respeto y el uso de las redes sociales. Esto es súper importante, o sea, atajar el ciberbullying, eh, atajar sobre todo el tema de los bulos y de los prejuicios en las redes sociales, eh, y se hace eh, conjuntamente con los protocolos que tienen los, eh, los institutos y los eh, colegios eh, para evitar precisamente este tipo de discriminación. El tema del superbullying me parece eh, como muy importante y es la base, os doy la razón cuando decís de que el problema es educacional y que es eh, la base los más, los más jóvenes y los más pequeños. Eh, quiero que sepáis y aprovecho también para deciros que si queréis participar en estas charlas, a los más jóvenes y dotarles de herramientas sobre qué pueden hacer cuando son víctimas o cómo pueden eh, operar cuando tienen conocimiento, eh, estamos a disposición para que, para que podamos hacer de nexo de unión entre estas unidades eh, que Susana me parece que las ha trabajado, eh, que ya ha dado charlas en institutos y en colegios y todo el mundo puede eh, aportar estas buenas prácticas, eh, vale. que me parece que es muy interesante y es donde más mm, haría yo incidencia. Gracias. Gracias María Enrique Estuve con los bomberos el otro día Para el próximo mes invitamos a los bomberos Buenas prácticas Esto que parece una frase perdida el otro día estuvo con los bomberos, ¿no? Los bomberos se pueden implicar para también... <risa> claro, claro, discurso. no, no, bueno, vamos quién a ver... ¿Con hicieron, mi... hicieron un, un trabajo súper chulo. Si sí, queréis echarlo un vistazo en el blog, lo... lo Pon en el enlace del blog, si sí, pones, Susana, te pongo de veres. ponen en el chat en el enlace del blog. Mientras hable ah, Enrique. vale, ahora lo puedo. Mientras sí, hable sí, Enrique. Sí, sí, sí, sí, sí, Enrique. Un <risa> los, los enlaces, yo sé. Sí. A ver, yo, claro, completamente de acuerdo, pero al final policía, bomberos, quien sea, puede ir una vez cada X tiempo a un colegio, que, que yo creo que sirve, todos tenemos hijos y, y nos lo cuentan, pues han venido, no han venido. Pero al final, ¿cuántas asignaturas de esto hay en las carreras? ¿En, en, eh, ¿Cuánto tiempo se le dedica a esto dentro de, de los estudios de tal? Incluso, en, en ¿cuánto contenido sobre esto que estamos hablando hay en unos estudios de secundaria, de bachiller? Es que no lo hay, es que estamos todos de acuerdo en que el problema es educacional, pero ahí es donde hay que incidir, yo vengo de derecho, a mí en derecho nadie me explicó nada de esto, eran otros tiempos, pero, pero ahora estoy convencido que tampoco, tampoco hay temas de estos y al final estamos tratando con gente, o, en, o por supuesto los profesores, yo tengo una hija que hace de magisterio ahora mismo, no toca nada de esto, ¿eh? y, y va a tenerse que enfrentar a los chavales y a todo esto que estamos hablando, quiero decir, entonces... Es que debe tomarse en serio como, como una cuestión de que tiene que aparecer en los planes de estudio, quiero decir, para, para luego eh, comunicarlo y, y, y trabajarlo, quiero decir, porque los profesores yo creo que, que muchas veces tampoco tienen las herramientas necesarias, aparte de otros muchos problemas que también tienen, pero, pero es que es difícil, quiero decir, entonces... es Está muy bien, está muy bien que desde la fiscalía, desde la judicatura, desde la policía, desde todos los que podamos, desde el tercer sector, pues sí, vamos a charlita en el instituto, es estupendo y además yo creo que se recibe bien y en general a los, a los chavales les gusta. Pero bueno, esto es un día a día, quiero decir, o sea, luchar contra el bullying, la discriminación, tal, es en el día a día de, oye, esta conducta es esto, oye, el machismo es esto, oye, esto es esto, o sea, entonces, y eso tiene que ser identificado continuamente, entonces, ahí es donde yo creo que falla. Cuando hablamos de educación, hay que ir un paso más allá, tiene que ir en los planes de estudios. O sea. Mira, os tengo, nos quedan siete minutos, yo tendría aquí tres, eh, tres cuestiones a plantear, no nos va a dar tiempo, pero bueno, yo le empiezo a plantear la primera. La primera es simplemente, que si lo compartís, perfectamente, porque yo creo que ha sido un avance, uno de los temas que nos encontrábamos al principio era el yo soy más víctima que tú, de los colectivos algo que intentamos romper con nuestro primer, lo que hablaba al principio, cuando hicimos el primer evento con personas siempre vimos que afectaba eh, a todo tipo de personas en vulnerabilidad y a todas el tema de aporofobia era transversal. ¿Estáis de acuerdo? No sé, creo que eso sí se ha avanzado, no sé si estáis de acuerdo, decir ahora ya no es... Sí. Porque parte del discurso de hoy es enfrentar, lo sabéis, al penúltimo con el último, ahora están enfrentando clase media, media, baja, está permeando muchísimo lo percibimos que nos lo dicen la cajera del supermercado que me dice que al final porque tiene que trabajar que se están llevando las ayudas mm. bueno ese yo creo que hemos avanzado estáis de acuerdo okay? yo creo que ahí sí, se sí, las capillitas y el resto también sí sí porque me parece a nosotros nos parece fundamental Es decir es algo muy de apena, pero que hemos visto que eh, al principio era, no, no, yo soy más víctima que tú, yo tengo más minutos que tú. Pues lo que has dicho tú, a mayores, eh, bueno, si lo, veis, si lo veis que ha habido un avance, perfecto, no lo, no lo comento. Siguiente cuestión, peleaguda, pero como hemos dicho, poner las víctimas en el centro, las víctimas en nuestros encuentros de participación, no en pocas ocasiones nos dicen que en servicios comunitarios, en servicios sociales, en empleo. En administración pública perciben reacciones de, eh, de agorofobia, reacciones de discriminación, reacciones de culpabilización de las personas. Es un tema peliagudo, nosotros defendemos, evidentemente, los servicios sociales públicos, y somos desde las ideas del tercer sector absolutamente colaboradoras, pero lo cierto es que tenemos un dilema moral muchas veces de cómo, si lo enfrentamos directamente o no, o si lo planteamos directamente, si planteamos evaluaciones de desempeño, si hacemos denuncias, es decir, ¿conocéis algo que se esté haciendo en este tema en positivo o cómo poder afrontarlo? ¿Cómo poder, eh, cuando ocurre este tipo de, de situaciones, eh, se lo preguntan a Bell, se lo preguntan dentro de las propias instituciones, dentro de la propia, de la propia administración pública? Yo la verdad es que invito siempre a que, a que venga la fiscalía y lo denuncien no como una denuncia como sabemos, una denuncia de fiscalía no es una denuncia en un juzgado nosotros podemos archivar y que no pase muchas veces para intentar darles una solución, pues bueno, esto puede ser una delegación de una prestación, ¿no? que no es un delito de odio de los gordos, por decirlo de alguna manera sino que puede ser un 512, o puede no ser nada, pero sí que eh, bueno, dar lugar a algún tipo de sanción administrativa o a comunicar a la mala práctica a la administración correspondiente y yo por eso muchas veces invito a que se venga, que no quiere decir que se incoe delito, ¿no? Yo creo que eh, desde que, que tomé posesión, yo por lo menos en mi puesto, he trabajado mucho el tema de invitar a todo el mundo a que venga a Fiscalía, que no necesariamente quieres decir que estés poniendo una denuncia por delito, pero intentamos dar una solución. Y ahora, por ejemplo, la ley de igualdad de trato, pues nos ha mejorado mucho las posibilidades de solución. Perdón, sí que sí, adelante. No, yo, por mi parte, lo que os puedo compartir es que, uno de los elementos clave del plan de formación que tenemos, que impulsamos desde nuestra dirección, es la formación también a servicios municipales. Eh, llevamos años, por ejemplo, formando al personal informador de las oficinas de atención a los ciudadanos. Estamos empezando a diseñar ahora un plan de formación para eh, técnicos de servicios sociales. Pero el, el tema es que lo que intentamos con estas formaciones, uno, hacer conscientes, las formas de discriminación son diversas. Seguro que no hace falta que lo explique en detalle. Tenemos discriminación estructural, discriminación institucional y después agresiones, digamos discriminaciones de individuales. ¿no? Y a veces coinciden, a veces son diferentes, pero lo que, lo que os decía, lo que tenemos con esas formaciones es que la, las personas que atienden al público, que están... Eh, o, o que tienen personas usuarias sea muy consciente de, los, de la dis discriminación estructura, estructural e institucional, perdón, alguna la pueden resolver a otras no, pero es importante partir de la, de la conciencia de esas discriminaciones y tener habilidades para que e esas situaciones no generen conflicto en la, en la relación y después también trabajar el, el, el tema de, de conductas eh, perjuicios individuales y después una tercera que sería identificar situaciones discriminatorias para poderlas elevar a la oficina para no discriminación u otros, u, u otros estamentos. Pero la cuestión es que tenemos como parte de plan de, form de, plan de formación estos, eh, como grupo objetivo estos servicios. Sí, señor, el servicio la... de Valencia también tiene... Perdón, Carolina. Sí, sí. Nada, bueno, no, en la, línea, en la línea, de Anabel, tal. Yo creo que una cosa clave que ya dice es el tema de la concienciación, ¿no? Que, que, que es importante. Nosotros también eh, financiamos eh, programas de formación a, a funcionarios públicos. Eh, porque efectivamente desde nuestro trabajo y desde cualquier sitio de la sociedad podemos discriminar a los demás, ¿no? Eh, eh, por razones diversas. Una, porque, porque todos tenemos prejuicios y, y a lo mejor en una situación de poder que en la que nos encontremos en una oficina, bueno, pues en un momento determinado eh, ejerces cierta discriminación contra alguien, ¿no? Poniéndole dificultades en un papel o pretendiendo que alguien se sepa el procedimiento en vez de explicárselo. Eh, o sea que realmente hace falta concienciarse y por ejemplo en el caso de la población inmigrante ocurre una cosa también nosotros vivimos en este país y conocemos nuestros sistemas y nuestros procedimientos pero cuando nos vamos a otro país a lo mejor no los conocemos ¿no? Y, y, y eso le ocurre también a la población inmigrante aquí que igual no conoce muy bien nuestros procedimientos y eso eh, eh, le pone en una situación eh, de discriminación por tanto eh, yo creo que la formación y ser consciente por un lado de los propios Prejuicios, de que tenemos que ser capaces de intentar ayudar al otro cuando estamos trabajando en, en una posición bueno, pues, eh, pública y, y que hay que facilitar también las cosas porque no, no tiene por qué conocer cómo, cómo funcionan nuestros mecanismos, eh, pues es algo importante. Y también es otro trabajo continuado que hay que estar haciendo ¿no? de, de formación. Y yo os tengo que dejar sintiéndolo mucho. Sí, ya, ya acabamos, ¿eh? Ya hemos... Ya hemos eh... Me dejo una... Uh... Os dejo deberes para ver, para vale. pasar a la siguiente. La primera es una pregunta que me parece súper interesante de Nora Quinteros, pero que mejor si sí la podéis responder en el chat. ¿Cómo ponemos a la vale. víctima en el centro cuando la situación irregular? Bueno, aunque no sea de palabra, pero sí contestarla por escrito. O si es una respuesta rápida, que tenéis alguna... ¿Alguien ha salido para hablar, comentarlo rápidamente? Si alguno lo quiere comentar rápidamente, pero vamos, si no, por escrito. Bueno, yo comento lo que he dicho antes, que tratamos de, de, de luchar para que tenga el mismo reconocimiento que las víctimas de violencia de género de trata en este sentido. Es, es verdad lo que dice y esto hay que evitarlo. Vale. Y bueno, por último, ya dejando, yo os dejaría, si podéis, un tema que no hemos hablado, pero que cada vez nos preocupa más en el grupo de comunicación de APN, en, en, en las personas, es... Inteligencia internacional, o inteligencia artificial, no internacional, inteligencia artificial mm -hmm. para el mal, es como está usando, pero para el bien. Vamos a hacer alguna serie de seminarios en este sentido e intentar trabajar este tema, en los dos sentidos, cómo luchar, detectarlo y lucharlo, pero también en el sentido positivo, cómo ayudarnos para uh, discurso alternativo. Si tenéis alguna buena experiencia, alguna práctica, alguna ponencia, alguna, si os lo agradezco que nos lo digáis o en tal, porque creo que va a ser un tema que vamos a tener que trabajar bastante, eh, bastante en el futuro. Si alguna quiere responder rápidamente, perfecto. Si alguna conoce un enlace, que lo ponga. Y si no, cerramos aquí. Vale, perfecto. No, no lo pongáis. No ahora ya os lo preguntaremos. Como no sabemos dónde, dónde estáis, ya os lo usaremos. Vale, Lo vamos a dejar aquí para que poder ya eh, empezar ahora con la dinámica participativa. Queríamos que se fuera el enfoque. Tener un enfoque primero teórico, práctico, conocimiento y luego ahora... Práctica y, y ponernos a, a lo que hemos estado haciendo todos estos años de pelear. Así que, nada, por esta parte, muchas gracias a, a las tres que habéis estado ahora, a Susana, a Carolina y Isabel, y gracias también a, a, a María y a Enrique, bueno, que han estado antes y se han quedado toda la, toda la ponencia. Seguimos, eh, seguimos eh, trabajando y seguimos peleando contra, contra el odio. Muchas gracias por estar.